lo primero que quiero hacer es felicitar a las personas y entidades galardonadas en este año marcado por una crisis sanitaria mundial. Una pandemia sin precedentes y una crisis económica desgarradora. Mi profundo agradecimiento a todos y todas ellas. Este es un acto, el de los hijos e hijas predilectas y adoptivos, así como la entrega de medallas, dirigido a reconocer su aportación al bien común, ya sea por sus méritos sociales profesionales o cualesquiera otros. A lo largo de los años, estas distinciones nos han permitido dibujar un magnífico relato de nuestra ciudad, una Zaragoza diversa y plural. Ese pluralismo es, o quizás habría que decir era, una seña de identidad de nuestros barrios y las gentes que lo habitan. Vivimos en una Zaragoza acogedora y mestiza, donde no sobra nadie. Entre esos vecinos y vecinas se encuentran los nombramientos de hijos e hijas predilectas o adoptivas. Se encuentran personas y entidades que representan a la diversidad de esta ciudad. También tengo que decir que, repasando ese elenco, son menos las mujeres galardonadas que los hombres. Y sobre ello también quiero que reflexionemos hoy. Desde una monja a una guerrillera, desde empresarios a bandas reivindicativas, desde un catedrático a un bailarín un cantante, un científico, un obispo, colectivos ciclistas, asociaciones de mujeres, compañías de teatro, hermandades religiosas, escritoras, AMPAs, deportistas... En todos y todas ellas hemos sabido ver lo que con su dedicación han aportado a esta ciudad. Y no sobra a nadie. Hasta el día de hoy siempre se había contado con la empatía y el respeto necesario para alcanzar el consenso a la hora de dedicarles este reconocimiento. Con mucha pena, hoy presenciamos cómo ese consenso ya no existe y este se convierte en el primer año en el que se veta la candidatura de un zaragozano a esta distinción. Pero se equivocan, porque aquí no sobra nadie. En un año, como decía, marcado por una horrible pandemia, donde, donde hay quienes han puesto sus caras, sus cuerpos, sus energías, sus fuerzas y su salud para permitir que salgamos adelante. Sanitarios, transportistas, limpiadoras, cajeras, jornaleros y jornaleras, trabajadoras del hogar, agentes culturales. Cada una ha aportado lo que ha podido, lo que sus fuerzas han dado para salir de esta. Y no sobra nadie. En esta pandemia hemos tenido muchísimos ejemplos en los que poder mirarnos, de los que aprender. Ciudadanía que ha sabido organizarse, cuidarse, vecinos y vecinas que han tejido redes, que han hecho comunidad, aportando cada uno lo que está en su mano para superar en momentos de tremendo dolor, pérdida, desesperación. Mujeres que han cosido mascarillas, jóvenes que han hecho la compra a sus vecinos, ollas solidarias ...para dar soporte a quien menos tiene. Y no ha sobrado ningún esfuerzo. No ha sobrado nadie. En definitiva, esta crisis nos ha hecho ver eso. Que aquí no sobra nadie. Que todos somos esenciales para la vida del otro. Que o la vida es en comunidad y con cuidados... ...o no hay vida digna. Eso es de lo que una institución como este ayuntamiento... ...debería impregnarse. Porque lo que sí sobra es el odio, la intolerancia los intentos de ruptura de una convivencia pacífica. Quiero que reflexionemos hoy sobre esta cuestión, además de la brecha de género que he apuntado antes. Y es que estos reconocimientos no deben terminar en este acto. Es una obligación de todos los grupos políticos hacer permanecer el legado de los hijos e hijas predilectos y adoptivos y presumir de ese legado, trasladarlo a todos los rincones de la ciudad y fuera de ella, apoyar sus causas, porque estas son causas de nuestra ciudad, en cuanto así lo estamos reconociendo. En Zaragoza no sobra nadie.